han sido estos estos días para usted sabemos que muy fuertes sin embargo yo que trabajo con usted puedo decir que me parece increíble que ha seguido súper enfocado en, en en el medio en sigamos informando a la gente yo estoy pasando por esto pero este es mi problema personal y no y vamos a seguir trabajando y sigue dirigiendo y sigue eh, pensando en cómo seguir creciendo cómo se hace eso o sea cómo tan golpeado estamos hablando de que esto fue viernes que usted recibe esta noticia y usted ha seguido trabajando cómo han sido estos días y bueno todo este tiempo no desde, desde el congelamiento de sus cuentas bancarias mira ha pasado lo inimaginable en realidad eh, los que han querido predecir, incluyéndome, eh, cuál es el límite de Daniel Ortega, nos hemos equivocado. Eh, si vos revisás la historia eh, del por qué eh, hay tanta hazaña, odio, destrucción y ataque hacia lo que tenga que ver con mi persona, con la institución de Radio Verío, los medios de comunicación de mi familia... Eh, eh, los allanamientos eh, y todo lo que nos ha pasado, eh, no lo determino de entender. Eh, yo quiero dejarlo más que todo en que definitivamente, como dice el Papa Francisco, hay un desequilibrio mental de quienes dirigen nuestra nación. Eh, eh, viven eh, una realidad que no es la realidad ni la tuya ni la mía de todos los ciudadanos nicaragüenses. Eh, viven en una burbuja y realmente se creen que son los redentores y los salvadores de nuestro pueblo de Nicaragua. Eh, escuchar a Rosario Murillo hablar de amor, pero también una mezcla letal de odio, escuchar a Daniel Ortega dirigirse a nuestros obispos, hacia nuestra conferencia episcopal. Y tengo que mencionar eh, lo que le pasó a, a mi querido Monseñor Báez y a Monseñor eh, Álvarez, que está preso y que sigue dando unas muestras inmensas. Y él escogió y decidió sacrificarse por nuestro pueblo como se sacrificó Jesucristo por nuestro pueblo, y esas muestras son a veces incomprensibles humanamente, y porque eh, Monseñor Álvarez le complicó a Ortega todo el esquema, y yo diría, sin temor a, a equivocarme, que lo que buscaba en los 222 se lo complicó Monseñor Álvarez, le complicó todo el esquema, y responde, cuando van en el aire con lo que responden, pues decir todo lo que le hicieron, eh, el destierro, eh, eh, la desnacionalización de todos, y luego responde con los 94, y luego le responde con la ruptura eh, eh, del Vaticano, y luego responde con más confiscaciones, y luego responde con ataques. Eh, no queda más que... Vos estás enfrente de alguien que se inspira en Hitler. Eh, más de 35 mil alemanes quedaron sin eh, ciudadanía. Eh, y los crímenes que comete y la manera en que instrumentaliza el Estado para eh, reprimir, para poder negar derecho, para torturar para encarcelar, para negar eh, los derechos constitucionales a todos los nicaragüenses, se parece y se asemeja muchísimo a lo que hizo Hitler. Entonces, debo de pensar que cuando él revisa eh, y la manera en que lo hacen, están inspirados en eso. Yo creo y a mí me parece que lo que nos queda a nosotros en esto es perseverar en el intento. Eh, creer, quitarnos los miedos, quitarnos los temores, quitarnos la posibilidad de poder seguir hablando y poder seguir ejerciendo la libertad de expresión y lo que hacemos. Por eso me lleva el sueño y la esperanza de poder reconstruirnos y estamos haciendo un medio en el que nunca nadie se imaginó. Por eso tu llegada y la llegada de otros talentos, eh, al medio de comunicación nos permite reinventarnos. Eh, sigo inspirado en el pensamiento de mis padres, hay paz y, y sonrío. No puedo decirte que estoy feliz, pero podemos bromear, podemos hablar, y vos decías, ¿cómo hago yo para enfocarme? Estás adentro, vos ves el penqueo que existe dentro del grupo y los grupos que tenés de trabajo, pero es algo, una cualidad que yo tengo, Mientras hay un terremoto a escasos metros míos, muy pegado de mí, yo me concentro y me logro enfocar para que las cosas caminen. Y estoy entendido que, los, uh, que el alma, el dolor, eh, eh, lo llevo por dentro y tengo que agradecer a mi familia, a todos los que pudieron y que me sigan abrazando en este camino, a la gente genial que me siguen este, en ese sentido. Y yo me quedo en el silencio con el Señor, con la Virgen, y creo que um, algunos tenemos que escoger estos caminos, como el camino que cogió Monseñor Álvarez, que a veces es difícil de poder interpretar. Él entendió que le complicó a Daniel Ortega, y que el sacrificio de él, a lo mejor su muerte, tenía que hacerlo para liberar, a un pueblo, a una nación de algo probioso del que nunca nos debió haber pasado. ¿Cómo ocurre que policías sencillos, humildes, campesinos, trabajadores, gente del ejército y todos los que se suman a esto se hayan convertido en criminales? Algunos, porque otros no. Eh, yo tengo algunos referencia, que no, tos, no son todos no podemos culparlos a todos Sí la cadena pero y los que jalaron un gatillo y los que dijeron que hay que matar y los que dicen que hay que destruir te voy a contar algo que no lo sabe mucho en el en el en, en el en el uh, operativo yo le damos operativo del día de ayer para sitiar en la Casa Solariega estaba la gente de la Procuraduría General de la República y llegó Fidel Domínguez, un hombre que será recordado por mucho en la historia de Nicaragua. Eh, eh, yo le ruego al Señor que lo perdone y porque yo por esta parte yo lo perdoné con todo y lo que me ha hecho, como perdono a todos los que me han hecho muchísimo daño. El Señor a la justicia y la justicia llega tarde que temprano. El detalle que te quiero contar es que Fidel Domínguez se sentó en el comedor familiar junto con sus policías. Y qué dolor me da cómo profanaron una casa bendita, una casa en el que reina el Señor y la Virgen, mi familia es buena. Somos gente transparente, trabajadora, humilde, sencilla. Y que Fidel Domínguez se haya sentado en el comedor en el que tantas veces me senté a comer con familia, con mis hijos, donde estaba su niñez me dolió, me impactó inmensamente. Y por supuesto, eh, como, como el guerrero, que le enseña la cabeza sangrante a su Dios, a sus jefes. Igualito lo hace. Eh, y vuelvo a decir, y me pregunta, ¿hay odio? No, yo no tengo odio. Yo ya perdoné a quienes me hicieron muchísimo daño. Igual a Fidel Domínguez, igual a Daniel Ortega, a la Rosario Murillo, a todos ellos. Dios se va a encargar con su justicia de poder hacerlo. El odio que él tiene eh, es lo que lo maneja y lo lleva a hacer este tipo de cosas y a buscarme unir otra vez. Y si vos me preguntas a mí en la sencillez porque voy a ser transparente. Por caridad de Dios, si nosotros no somos ni el Washington Post, ni el New York Times, ni CNN, Aníbal Toruño no tiene la altura ni la historia de Pedro Joaquín Chamorro. Pareciera que ellos quisieran volver a hacer el atentado, si pudieran, que le hicieron a Pedro Pinchamorra. Sin yo merecer tanto odio. O sea, y me dice Tiffany Roberts, mi amiga eterna, al que hablamos y comentamos muchísimo, no, no, no lo entiendo. Animal. Y, y, y Tiffany tiene muchísima capacidad de poder leer, porque es una persona que tiene, a, a ver muchísimas lecturas, y, y, es, y no se puede comprender cómo puede haber tanto odio hacia mí. Y tengo que decírtelo. Pues, o sea, sí. eh, o, o pudieran sí. haber otros objetivos, podrían haber otros personajes. ¿Algo le molesta? molesta? No tengo idea. Pues algo, algo bueno he hecho en ese sentido. Pero no todo lo que me ha pasado, tengo que decirte que está en función de la realidad de lo que yo represento, creo que están equivocados. De hecho, eh, en ese sentido, yo quería preguntarle, eh, sabemos que los responsables, ¿no? los dictadores son Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ellos dan las órdenes de que eh, muchas personas puedan actuar con impunidad, muchos de sus simpatizantes o de los que son su círculo de poder puedan actuar con impunidad. Si bien es cierto ser de un... De una ciudad, ser de un pueblo que no es la capital, te hace tener mucha riqueza con la gente que te, que te rodeas, tradiciones y demás, pero también hay un dicho, don Aníbal, que dice: pueblo chico, infierno grande, que cuando es de un pueblo todo el mundo se conoce. Dicho esto, le quisiera preguntar si usted siente que todos estos atropellos seguidos, o sea, que no lo dejan a usted asimilar una situación cuando ya tiene otra encima, ¿usted cree que se debe tal vez a alguna rencía personal que tenga alguno de estos simpatizantes, de estos militantes sandinistas que tenga, que sea de león y que tenga cierta cuota de poder para seguir pidiendo o buscando maneras de cómo seguir atropellando sus derechos? ¿Cómo seguir agrediéndolo también? Eh, mira, yo cuando me decí pueblo chico, infierno, grande, eh, me río. Eh, pues, eh, eh, mi león es bello, eh, por supuesto es pequeño, todos nos conocemos y si algo yo eh, tenía de mi querido león es que yo tenía un dicho eh, que yo me había ido de león eh, pero en un dicho figurado pues porque eh, todos los negocios y el crecimiento, publicidad, el mercadeo estaba en Managua pero dormía y vivía en León y entonces es maravilloso nuestra ciudad eh, y yo no puedo culpar a un pueblo tan hermoso, tan creyente, tan tradicional, eh, tan bonachero, bromistas eh, unas palayas tan lindas, con una catedral que es orgullo para todos nosotros, eh, culpar, pero definitivamente eh, los más fanáticos del Frente Sandinista y una fuente de, eh, de origen del Frente Sandinista está en León. Eh, no te olvides que la universidad, en principio, inicio del Frente Sandinista, del cual ya no queda nada de eso, eh, fueron orígenes en la Universidad eh, Nacional de Nicaragua eh, eh, y pasaron muchos de ellos. ¿Quién no ha pasado por la universidad? Entonces fue como, como, como el laboratorio, fue como la fuente de una revolución que luchó por libertad y que finalmente se distorsionó en una banda de delincuentes de narcotraficantes, de lavadores de dinero, que se siguen llamando eh, socialistas, pero que no tienen nada de eso, pero que realmente hubo mucha fuente intelectual capaz de principios ideales de lo que yo conozco, de lo que fue el Frente Sandinista. Eh, déjame decirte que fue la primera capital de la revolución y cuando a, aterriza el avión de la Junta de Gobierno que viene de Costa Rica, aterriza en León pero también explicarte que en León hay fanáticos, y de los fanáticos más extremos del frente sandinista y de esto que dejó de ser frente realmente, dejó de ser nada, tiene que ver con Daniel y tiene que ver con Rosario Murillo, eh, eh, son extremos y matan y asesinan y recomiendan. El, el atentado que sufrió Radio Arío el 20 de abril era asesinar al director de Radio Darío junto con todos los que estábamos ahí. Posterior o anterior a esto habían ocurrido cinco destrucciones más, la penúltima había sido en el 2008, cuando fui jefe de campaña eh, de Ariel Terán, que es una experiencia que, que yo eh, me encantó y a mí me gustó y creo que... Eh, es para otra gente, creo que lo que pude aportar para eso, pude aportarlo desde otra perspectiva, porque yo nunca he querido ni he seguido ningún puesto político, y quiero afirmarlo acá, yo no he buscado nunca, a pesar de que ha sido ofrecido con puestos políticos. Yo soy radiodifusor, y voy a seguir siendo radiodifusor, en lo que yo creo, me encanta esto, de lo que yo estoy haciendo, y vamos a seguirnos apoyando desde la perspectiva, pero creo que León guarda eh, en sus entrañas el corazón de Rubén Darío, la patria, por supuesto, eh, eh, una catedral hermosísima, la tercera de Latinoamérica, un pueblo hermosísimo, pero también en las entrañas está el mal. Y yo diría que eh, eh, lo que nos sucede o lo que me ha sucedido es produ producto que algunos de los operadores del Frente Sandinista le ruegan todos los días a Daniel Ortega y a Rosario Murillo eh, que hagan añicos y quisieran hacer desaparecer eh, el nombre de Radio Darío y ha quemado la infraestructura y siguen haciendo más. Lo que ellos no entienden es que ni los principios, ni los, ni, ni los ideales, ni la lucha ni la convicción ni la perseverancia eh, está en nada que sea material. Eh, eh, mi papá me decía de que cuando uno estaba sembrado y uno tiene ideales y principios y conocimientos, uno levanta carpe en cualquier lado y estás preparado para eso. Y yo creo que en ese sentido se equivoca y se olvidaron que son finitos y que esto va a terminar y que tarde que temprano Nicaragua va a tener luz y que tarde, que temprano, Nicaragua volverá para su democracia, para que los nicaragüenses regresemos. Pero que no regresemos a, a crear mayores fisuras. Debe haber justicia transicional que nos permita ejecutar a través de juicios, a través de justicia, lo que tengamos que justificar, pero también reencontrarnos como nicaragüenses. Yo no puedo pensar que yo regrese a mi querido León y comience a buscar a las turbas, que destruyeron la radio, o al que vi, o al que se quitó eh, el pasamontañas y para decirme, mira, soy yo, para que sepas quién es el que te está golpeando. Entonces, yo no puedo llegar con el odio de nuevo a buscar barrio por barrio quiénes son los que me destruyeron. Tengo que trascender con mi vida y yo espero que los que hacia adelante vayan Vayan en un proceso que haya justicia, que haya justicia para las madres que ya no van a volver a ver a sus hijos, para los hermanos, para todos los que han hecho muchísimo daño, para esos 300 y más de que fueron asesinados, que haya una justicia que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad y que todos los que tuvieron en la cadena que tuvieron capacidad de mando para ejecutar también rindan justicia. Pero eh, hubieron dos que, que murieron en el atentado eh, eh, de Radio Darío. Y déjame decirte que cuando vi lo que les ocurrió y las fotos murieron completamente quemados, eran antorchas humanas, porque la onda expansiva les alcanzó. Me hinqué ante el Señor y dije, oh Dios mío, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Y yo los perdoné y me sentí inmensamente impactado porque les habían dado 500 pesos para ir a hacer lo que hicieron. Pero ¿cómo seguir yo cargando esa mochila? ¿Cómo seguir cargando yo mochila de odio? Y que yo voy a irle a pasar cuenta a todos los que me han hecho daño. Pues yo no puedo ir a buscar un policía o lo que sea, o de esos que llegaron hacer lo que hicieron a mi casa. Yo creo que Fidel Domínguez tendrá que responder ante la justicia, sí, pues, y los cabecillas y la cadena. Pero yo no puedo ir a esa señora de Telcor que llegó con eh, enorme prepotencia a amenazar y, y indicar con dedos a mi gente que se intentaban volver a meter la radio al aire y van a enfrentar las consecuencias. Yo no la voy a ir a buscar. El, la justicia en algún momento va a llegar, pero yo creo que importante para todos los nicaragüenses que nos encontremos y que pidamos perdón por lo que hicimos. Esto que nos está pasando nos ocurrió como sociedad y tenemos que buscar qué hacer en ese sentido. La, la justicia debe de llegar, pero... Ruanda, hubieron miles y miles y miles y miles de muertos. Sin embargo, un país que se reencontró y que hubo perdón. Y no me voy a meter a este tema de la justicia transicional. Transis Pero necesitamos reencontrarnos. En mí no hay odio. En mí no hay rencor. Y por eso puedo sonreír. Pues y, y, y yo no puedo decirte que soy feliz porque, porque te miento. Pero hay paz hay tranquilidad me encanta y estoy encantadísimo de ver el set que tenés y de verte que estás aquí que estamos trabajando y, y de ver de todos los talentos por lo que estamos rodeados a mí me da eh, muchísima alegría eh, hay una enorme tragedia y dolor en mi familia mis hijos están destrozados por lo que ocurrió y hemos nos hemos reunido hemos conversado Quisiera poderles proteger de que esa onda expansiva de lo que hicieron no los afectara. Y también quiero decirte, tengo que asumir la responsabilidad que significa poder eh, to haber tomado la decisión de eh, ser lo que soy y, siento, eh, y me siento mal, me siento culpable y pido perdón a mi familia porque creo que eso ha llevado a que el régimen alcance a quienes no tenían en realidad absolutamente nada. Yo respondo por mis hechos. Y mis hijos son profesionales todos. Y Aníbal Enrique, a quien amo, eh, el único hombre que yo tengo, es un muchacho totalmente diferente a mí, en una perspectiva diferente. El, el, eh, es decir, Aníbal eh, no jamás se metió nunca anduvo él, sí compartía los ideales y principios míos, pero no puede señalar ni juzgar a mi hijo Aníbal Enrique por lo que yo hago, ni a mi hija Karen, o sea, eh, no, no, no puede ser, o sea, eh, me parece que allí hay un desequilibrio mental eh, extremo que vos, que sos psicóloga, habría que trabajar en el perfil monstruoso eh, de dos personas eh, que están en el Carmen, que lo decimos en el Carmen y no sé dónde están, podrían estar en el infierno probablemente, eh, que quiénes son. Eh, yo en mi capacidad intelectual he leído mucho eh, y solo se puede comparar a estos grandes dictadores eh, que han hecho inmenso daño eh, a la humanidad y que trasciende eh, tanto daño que han hecho eh, y les gustó el poder, les gustó destruir, les gustó ejecutar, les gustó matar, les gustó asesinar, les gustó hacer todo eso y vos que sos psicóloga entendés que Daniel Ortega y, Daniel, y Rosario Murillo para poder saciar eso del deseo de poder seguir haciendo lo que están haciendo es como la cocaína todos los días tendrán que buscar la forma y manera de poder alimentar en el cerebro lo que les pide el cuerpo porque igual son unos adictos adictos a matar a asesinar a destruir y a afectar y eso pasa vos que sos psicóloga perfectamente eso tiene una lógica eso es que el tu cuerpo tu organismo igual que el que fuma, que el que tiene cocaína o marihuana, se lo va a exigir. Y todos los días Daniel Ortega y Rosario Murillo se sientan probablemente junto con toda su pandilla de delincuentes y asesinos a pensar y a ocurrir qué pasos podemos hacer como para poder llenar nuestros egos, para poder llenar esos eh, deseos inmensos de ser tan letales, criminales, y haciendo tantísimo daño, es que es sencillamente difícil de comprender, ya me extendí mucho. Eh, no, eh, don Aníbal, más bien muchas gracias por esa reflexión, a mí me da mucho gusto saber, escucharlo decir que no hay odio en su corazón, que hay mucho perdón y sobre todo escucharlo, hacer una invitación a reencontrarnos porque eso es... Primordial, De hecho, hace poco terminé de leer eh, la sonrisa de Mandela. Mandela estuvo 27 años en prisión y salió, eh, salió hecho un líder que se dedicó esos 27 años a trabajar en él, a trabajar su perdón, a estudiar a las personas que le habían hecho tanto daño para no responder de la misma manera y logró una cosa increíble. Ahí están los perritos de mis vecinos también. Y logró una cosa increíble que fue eh, unir a un país que estuvo dividido por años y que entre ellos mismos eran los que se mataban porque eran negros y blancos y matarse entre ellos, ¿verdad? Porque había una eh, división abismal y Mandela con su liderazgo, pero sobre todo con su bondad, con su generosidad, con esa capacidad de perdonar y de hacer trabajo conjunto con todas esas personas eh, logró esto. Y me gustaría aclarar eh, al público algo que usted decía, que perdonar no significa no buscar justicia. Y ya para también ir cerrando y no extenderme tanto, eh, pero considero necesaria esta reflexión, el Papa Juan Pablo II fue atacado en una ocasión, le dispararon, lo cual provocó que el Papa estuviera hospitalizado. Eh, y gracias a Dios en ese momento eh, no, no era su momento de concluir su historia, por eso no logró asesinarlo, pero fue incluso muy de cerca. A esta persona, por supuesto, la enjuiciaron y llevó su proceso ¿no? en la cárcel. Cuando este sujeto estaba en la cárcel, el Papa Juan Pablo lo visitó, lo perdonó, le tomó las manos, oró por él y le dijo que todo estaba bien, que lo perdonaba. Sin embargo, eso no significó que lo sacaran de la cárcel porque él debía cumplir la condena por el delito que cometió. Entonces, perdonar no significa no buscar justicia, eh, perdonar es eh, eh, buscar y sumar esfuerzos para conseguir ese bien común del que hemos estado hablando. Y por eso aquí estamos. Y si a ustedes les ha estado gustando mucho en esta entrevista, no olviden darle like, reaccionar, compartir, recomendarla con sus amigos para que nosotros podamos seguir resistiendo. Don Aníbal, ya para ir terminando con esta entrevista que ha sido para mí una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora, me gustaría saber qué metas tiene ahora con el medio, eh, hacia dónde camina, y cerrar también con un mensaje eh, de resistencia, aunque nos lo ha venido diciendo a través eh, de toda la plática, con qué mensaje podría cerrar usted para nuestra audiencia. Gracias, Nidia. Qué bonita reflexión cuando haces los parámetros, y cuando te referís a Mandela y al Papa Juan Pablo II, Mandela fue un ejemplo de bondad y cómo unió eh, a una nación y cómo él perdonó y su filosofía de poder reencontrarse en el medio como nación. Eh, y qué bueno para sudáfrica que sucedió de esa manera y por eso creo yo ese país ha avanzado, no es perfecto, pero tuvo un ángel y sí pudo haber salido con mucho rencor y volver a quienes le hicieron daño con la misma moneda. Pero yo creo que no podemos pensar en que debemos de regresar para pasar cuentas. Ahora, justicia, sí, importante la justicia. Pero bueno, nosotros somos 6 millones y un poco más de nicaragüenses y quienes han hecho muchísimo daño es una fracción de esos, por supuesto. Ellos, esos que cometieron crímenes tendrán que rendir justicia. Y lo de Juan Pablo II, pues, le pusieron, lo pusieron... Un arma, lo balearon, lo mandaron al hospital, pudieron haberlo matado y sin embargo perdonó. Y yo creo que todos los humanos nosotros debemos de perdonar. Y el perdón no solamente al nivel de lo que me está ocurriendo a mí, pero el perdón en la familia, en el perdón con el amigo, en el perdón con familiares. Y porque a veces acostumbramos, Nidia, a llevar un incidente, una diferencia, con mochilas en nuestras espaldas y no volvemos y no podemos y volvemos a recordar con rencor una y otra vez, nos equivocamos, somos humanos y los que tienen oportunidad de, de reinventarse y de seguir y buscar mejores caminos, qué bueno. Y quiero decirte que eh, Monseñor Baez ha dicho que dejemos de señalar, que dejemos de señalar a quienes han cometido errores. Que hay muchos que cometieron errores, pero que están a este lado y que han rectificado. Y qué bueno dejar de buscar lados, ángulos de la verdad. Démosles chance a quienes se han equivocado y han rectificado. Dejemos de señalar, unámonos alrededor de un solo objetivo. Y es que Nicaragua debe de regresar la democracia. Y que para encontrar la senda de la paz y la libertad tenemos que unirnos primero todos juntos para poder enfrentar al enorme monstruo que se llama Daniel Ortega. Muy difícil, sí, porque todos pensamos diferentes y actuamos diferente. Pero yo creo que dejemos de señalar a quienes se equivocaron yo tengo amigos que se equivocaron eh, y me parece que eh, Mónica Baltodano a quien aprecio y la razón de que por qué tanto aprecio a Mónica Baltodano es porque cuando yo vivía en, en el aborío, éramos vecinos, estaba chaval, llegaba a su casa, conocía a sus padres, conocía a sus hermanos y la conocí. Y la entrevista que le hace Iris Castillo a Mónica el día que presentaron el libro, eh, La Ruta Mafiosa, eh, de Oman Sur y de Mónica López, eh, si la ves la entrevista, es una reflexión de eso. Entonces yo aprovecho y digo, dejen de señalar, este no es un tema que tiene que ver con izquierdas ni con derechas, para nada tiene que ver con los nicaragüenses que tienen que buscar una forma de poder encontrar y solucionar. Y Daniel Ortega es nada más el inicio. <ríe> Adelante hay toda una tarea en una sociedad que se distorsionó, que nos cambiaron los principios y que nos complicamos. ¿Y por qué razón nosotros seguimos produciendo caudillos y dictadores? Ahí hay un problema. Daniel Ortega, Somoza y quienes hayan llegado, y los hombres fuertes llegan es producto de que algo está ocurriendo con nuestra sociedad. Eso es nada más el síntoma. Ay, a ver, el resultado de todo esto, de todos estos síntomas, es pues, Somoza, Daniel Ortega eh, y todos los operadores del Frente Sandinista, eh, Arnoldo Alemán, que hizo tanto daño a Nicaragua. Aquellos que se equivocaron y que se creyeron dioses y que podían hacerlo eh, eso hay que estudiarlo y desde luego me encanta el tema de, de la psicología. Nicaragua tiene que entrar eh, como sociedad en una renovación también. Primer eslabón es quitar eh, el yugo que nos afecta y luego eh, eh, caminar hacia adelante. Ah, eh, lo de nuestro medio, eh, comencé con, bueno, nacimos en radio, este nosotros vemos líderes en temas de radio muy exitosos en el mercadeo competitivos con buenos programas etcétera etcétera y bueno como mundo sucedió lo que sucedió del 2018 para acá nos han venido arrinconando poco a poco hasta poder entender y comprender cuando nos cierran las nos quitan las licencias eh, de radio y nos cancelan, y no solamente cancelan a mí, a Radio Darío y a La Guarachera, que son mías, sino que se llevan dos redes más de la familia. No tienen absolutamente nada que haga. Eh, pero me aventaron a la tierra de nadie, porque si bien es cierto a ver todos los medios de comunicación ahora decimos somos digitales, pero también estamos aquí. El de televisión es de televisión y el de radio es radio. Y pues hacemos un esfuerzo por estar ahí. Y el de digital es digital. Entonces, redes, eh, hay fenómenos, eh, las redes sociales. Entonces, y me, nos aventaron a la tierra de nadie, porque vos que estás adentro, y hay que entender y comprender que yo tuve que desaprender lo aprendido, porque esto es red. Y, y, y la radio que yo conocí, como la conocí, ya no puede, ya no existe. Y como tal, debemos entender que podemos seguir hablando de radio eh, pero ya, digamos, a través de una sombría que es de algo que pienso como Darío Medios, que tiene un contenido que es eh, reportajes, que son investigaciones, que son escritos, pero que llevan incorporado un video, pero también llevan, pueden llevar incorporado una foto, pero también un bloque de audiovisuales en el que vos estás y en el que estamos tratando de hacer, pero también, ¿cómo no? ¿Por qué no? Radio Darío va a poder tener una cabina y que va a poder tener cámaras y vamos a poder ver el programa, el debate, pero además de eso, si vos quisieras, en vez de escuchar la canción del artista, entonces lo que vos vas a tener es la opción de ver un video. Es una reinvención total y completa lo que estamos haciendo. Le di vuelta y pues te tengo que decir que tengo un par de meses de estar metido totalmente en esto y como yo tengo tantas cosas, pues yo soy, eh, tengo una advocacy internacional, soy fundador de Voces en Libertad, pertenezco a la Asociación Internacional de Radiodifusores, a UNARCA, y son frentes donde se debe de estar y que hay que seguir luchando, pero a mí me tocaba regresar definitivamente y reducir un poco mi agenda y reinventar esta nueva manera de hacer. ¿Qué sueño? Eh, ¿Qué veo hacia el futuro? Veo... Eh, a nosotros eh, en, en la pantalla, en la imagen, en, en la capacidad de poder ver eh, eh, eh, más que escuchar eh, eh, todos los contenidos que nosotros eh, podemos hacer. Ahí me he encontrado con talento, pues me encontré contigo que, pues, o sea, cuando yo llego, vos tenés ya y experiencia, etcétera, etcétera. Eh, tenemos a Iri Castillo que se ha sumado al maestro Beto Zúñiga y más personas que están dentro del equipo por protocolos de seguridad no los podemos mencionar, este, eh, pero que definitivamente casi que te digo que cuando usted vas a sentar a un, a un televisor vos vas a poder ver este, a, a Darío Medios eh, con sus programas, con sus noticieros Darío, eh, eh, el Darío Noticias que nosotros tenemos eh, lo puede ver en los mini documentales un mini documental extraordinario que estamos presentando que es profundo, que lleva imagen, que lleva reflexión que lleva recursos y que vos ves que el proceso para poder armar todo eso como este programa como la imagen, como vos salís eh, eh, es más complejo que un audio o sea, va, va más, pasa por porque vos tenés que tener luces y un bimex y que croma y maquillaje, etcétera, y vestido y preparar un guión. Entonces es complejo, es difícil, pero yo veo que estás viendo a, a la radio Darío que se fue eh, y casi fíjate bien que uso poco eh, para referirme, eh, me, pues lo llamamos Darío TV, es porque nosotros nos fuimos. Eh, y la radio que yo conocí ya no es la radio en la que yo estoy eh, y para poder trascender y ser válidos y poder ser competitivos con los grandes que ya están en, en la parte digital pues eh, tenemos que caminar mucho, trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo pero yo veo a, a, a, nuestra, a nuestro medio de comunicación en la pantalla chica ahí lo veo, eh, así lo, lo concibo eh, y nos van a ver por todos lados. Pues ahora la verdad de las cosas es que, ¿por qué no cuando haya un evento internacional eh, que podamos ir o asistir, que nosotros podamos tener presencia? Tenemos un sistema de respuesta rápida, vienen unos programas que son en vivo, eh, dos en vivos que vamos a tener como medio de comunicación, pero también otro programa eh, que tiene que ver con eh, las no principales noticias en, en Nicaragua, estamos aquí con aquí estamos y pues aquí estamos, yo creo que después de que me hayas entrevistado a mí, vendrá un artista, vendrá un ambientalista, vendrá un feminista, vendrá un caricaturista, no tengo idea, pero lo vas a hacer a tu estilo, yo creo que esta es la última entrevista que estás haciendo, un poquito seria, yo, yo creo que me vuelvo muy serio, yo, eh, eh, este, <risa> no. pero te va a dar oportunidad de tener, y vos sos, a ver, y hay que entender el radiodifusor, yo no te puedo hacer, no te puedo poner a hacer lo que vos no sos, yo, vos, no sos eh, eh, eh, vos no sos un noticiero, pues. aunque tenés un rostro, aunque tenés un perfil y una actitud, yo también más bien te veo en la capacidad de poder eh, conceptualizar un programa eh, que es liviano, que platicás, que conversás, que haces reír, que. Diferente, ¿no? O sea, y de eso se trata. Eh, y cada quien es diferente, ¿no? Yo te agradezco la oportunidad y el mensaje final es que, que estamos con Dios, que estamos convencidos que este es el camino, que habrá luz, que habrá justicia, que el medio que nosotros conocimos como Radio Darío, gracias a las condiciones que nos impuso la vida, a la violencia, a la destrucción. El intento por querer cerrar, por querer eh, censurar al medio de comunicación nos da la oportunidad, como dice Albert Einstein, eh, de la oscuridad, eh, el día nació de la oscuridad. Y eso precisamente nosotros estamos ahí y porque yo creo, también refiriéndose al científico, eh, las crisis son también oportunidades las crisis son oportunidades de hacer cosas diferentes y nos llevan a hacer eh, digamos cosas como decía mi papá qué sería del mundo sin estrés es el estrés es la complicación es el clinche lo que te lleva precisamente al invento a la modificación a la creatividad a ser mejor a ser diferente a pesar de todo Aquí estamos. Y don Aníbal, algo que ya para cerrar no sabía usted de mí y yo no sé si poco le he contado, es que yo vengo, yo crecí o mi amor por la comunicación inició en la radio a los tan solo seis años. Estuve en un programa de radio llamado Ronda Infantil de los seis años a los doce y tuve que salir del programa porque ya cumplía una edad que ya no era la niña que tenía que estar en el programa, pero me fascina la radio también porque esa fue mi primera escuela. A la gente decirles que muchísimas gracias si llegaron hasta acá. Recuerden compartir esta entrevista y recomendarnos con sus familiares, con sus amigos, con el vecino, porque saben que ustedes tienen la capacidad de con solo un like, con un compartido, de ayudar a Don Aníbal, al equipo de Radio Darío, a cumplir ese sueño de estar en la pantalla chica eh, próximamente. También tienen la capacidad, yo sé que algunos por cuestiones de seguridad, no eh, comparten públicamente, pero pueden compartir este contenido de manera privada para ayudarnos de esa manera a tener mayores alcances y tienen esa capacidad de ayudar a los medios independientes a que sigamos resistiendo y venciendo esta censura que atropello tras atropello han querido eh, callarnos y no se calla la verdad matando periodistas, no se calla la verdad, cerrando y confiscando medios de comunicación y no se calla la verdad tampoco, desterrando a los nicaragüenses ni todos los atropellos que han cometido, cometido hacia nosotros. Muchas gracias, don Aníbal, por, eh, por abrirse con nosotros, por contarnos cómo se siente, por contarnos su historia y gracias a ustedes, nuestros fieles seguidores de Radio Darío, por, eh, por vernos hasta acá, muchas gracias.